Este miércoles un fuego redujo a cenizas los aguares de una vivienda, ubicada en la calle 5 del sector San Martín de este municipio de San Francisco de Macorís. Vecinos ofrecieron detalles del siniestro. Un coche fue un boom que explotó y salí de baño huyendo de una vez con bote de agua para acá. ¿Una explosión? Sí, y veo ese mueble prendido ahí de una vez. ¿Quiénes viven dentro ahí? ¿Cuántas personas viven dentro? Un señor nada más. ¿Una sola persona? Ajá. ¿Prácticamente se le quemó todo. de Sí. El Ese mueble estaba allá afuera y mira cómo se prendió. Qué le pasó? No, ahí no le ha pasado nada porque estaba echando agua de allá para acá. Ya, ya, ya. Ahí está ahí adentro. Al lugar se presentaron miembros del cuerpo de bomberos de este municipio para sofocar las llamas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.